Ha <laughs> ha ¡A ¡Ah, huevo! ¡A ¡Ah, huevo, hijo de puta! <risa> lo maté, huevo, poca madre. El imbécil quiso lanzarme una lanzagranada. Digo, una granada en su auto. En un auto que robó y no sé qué pasó. Quizás donde disparé, explotó. No sé qué. No sé qué pedo, pero lo maté. Nada, no, salió volando el auto. Hijo de puta, de qué castroso. Puta, si tuviéramos aimbot ahorita, ya lo hubiéramos hecho mierda, estaría corriendo. <ríe> ¿Cómo va la rueda acá? La, la rueda de la derecha. ¿Así hizo mierda? Sí, estaba Ahí hay uno, ahí hay un güey ahí, ¿no? Aquí arriba hay un güey. ¿Cuál es? Pero se puede matar porque está con X. Misión terminada, presenta de club regulada. Creo que está en su... Aquí está, aquí está, aquí está, mira. Qué, <risa> ¿Qué pedo. Qué pedo, está... está... Qué mierda. ¿Qué pedo? qué pedo. Qué pedo. No se muere, cabrón. Está haciendo... Qué, qué onda, por qué no se muere. ¿Y por qué no se muere? No sé, debe estar en un modo así orgánico, eso, otro hacker, ¿eh? Es otro hacker, ¿eh? Es otro hacker, eso es hack No mames, te digo Está lleno de hackers esta verga Pues Eso no, no me gusta Ese es otro de, la, de los problemas de Rockstar Ahí anda el, el puto de rojo Creo que se quedó privado. Creo que se quedó privado con el, con el, el inmortal que. Este matar, creo que lo está le está disparando, pero no lo va a poder matar porque está hackeando también. No mames. Lo mataste. ¿Cómo lo mataste? Me escondo detrás de un árbol, ¿viste? Me escondo bien al árbol y me asoma y tiro, me asomo y tiro. Oye, pero cómo diablos es que este no se muere. Pinche hacker, cabrón, ¿eh? chabón no tiene nada? Ay, eso es seguro, ¿viste? a huevo, no, no mames. me No está en modo pasivo. Nuestro... No, pero tiene la ayuda para disparar. El chaval te tira con esa vulcan, ¿viste? Y esa dispara, tira para el lado. Sí. Sí, esa madre es tramposidad. Ah, grande. me volví a matar, me pisaron los ojos DXDMX Michel F. Bueno, bruja. A reportar a este otro que si es está cabrón, que onda. Jugadores. Ahí oh. viene por la duda. Que onda, no puedo. No puedo. En fin. ¡Joder, <risa> mate ¡Ah, me piso el auto! Este cabrón... Verga. Ah, ese no sé qué anda. que bueno, viene, eh. Hay que empezar a disparar antes de que él dispare. Cuando... Verga, coño. Es que no mames. <risa> Lo mataste. A <risa> huevo. Ah, sí, ese, ese cabrón hay que, hay que matarlo entre varios, porque... Si sí está, perro. O sabes no, te tenés que mover todo el tiempo, de izquierda a derecha, ¿viste? Así te asomas sí, sí, sí, sí, pero te asomás. Ahí. ahí viene sí, ese pues hijo la verga, ahí viene. Está? Me quedó el culo ardido. Oh, me, me disparó atrás de, la, de, de las cosas, <risa> bueno, Lo atropellé, lo atropellé. Me mató, pero lo atropellé.